jueves 27 de abril le toca a una de mis novelas favoritas. Ustedes saben que mi novela favorita es Vida de compromiso, pero la novela más divertida mía es Travesías Mágicas. Yo les voy a poner un video con la presentación de mis palabras de travesía mágica. Travesías Mágicas. Travesías Mágicas tiene muchos testimonios. Niños que empezaron de nueve años y han pasado 20 años y siguen amando travesías mágicas. Yo les voy a contar una breve anécdota de travesías mágicas. Un padre de familia se me acercó en la feria internacional del libro y me dijo. Mi hijo todos los días me decía que leyera travesías mágicas. Pero yo pensaba, es una novela para niños. Yo estoy muy ocupado y el niño muy triste me dice, no sabes de lo que te pierdo. Cuando lo vi a mi niño, a mi único hijo triste, me llevé el libro para la oficina, comencé a leer. A los 10 minutos le dije a mi secretaria, no me pases llamada porque tengo algo muy importante que hacer. Me leí el libro de Travesías Mágicas, cuando llegué a la casa, abracé a mi niño de nueve años y le dije cuánto lo quería, porque Travesías Mágicas me enseñó a expresar el amor, a recuperar mi niño interior. Y conversé con mi hijo y me preguntó historias de su abuelito y le conté cuando yo tenía su edad y pasamos una velada muy pero muy entrañado, Travesías Mágicas recuperó mi niño interior y dejé de preocuparme porque los niños viven el aquí y la hora no se preocupan por el futuro ni se atormentan por el pasado, viven ese momento de felicidad y eso me enseñó Travesías Mágicas, la felicidad. Yo me llené de alegría. Ya había un niño, también otro niño, que cada señora que veía como un niño decía, venga, que yo lo voy a llevar a una novela mar maravillosa, Era especialista en mercadeo. Y yo le dije, pero dime si, si te gustó Travesías Mágicas. Acuérdense que Travesías Mágicas sale en el 2003 y me dice, fíjese si me gustó, que me gustó más que Harry Potter. Para mí fue el piropo de la feria. Ahora ustedes van a ver mis palabras, van a escuchar mis palabras. Además, el día de hoy tendremos la presentación de Julie Butek, analista literaria de la Secretaría de Análisis Literario del Programa Sociocultural Siembra de Lectores y Letras de Fuego, que nos va a hacer un análisis profundo, de travesías mágicas. Van a quedar encantados. Y posteriormente podrán hacer comentarios, preguntas por el chat de la red social donde se conectaron. Un abrazo. Travesías mágicas. Escribir esta novela ha sido una de las experiencias más felices de mi El primero de noviembre del 2000, en que en Panamá se celebraba el Día del Niño, fui a visitar a mi sobrino más pequeño, Fraudito. Él me pidió que le hiciera una novela donde él fuera el personaje principal y me hizo una advertencia que no le cambiara el nombre porque después nadie le iba a creer. Era ese personaje inolvidable para muchos. De inmediato pensé que era una tarea muy difícil, pero estaba motivada por el auto.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 que Gabriel quería vida, la magia no se transmitió él hablaba con Gabriel dicen que hablar solo no es malo lo terrible es que te conteste bueno Gabriel me contestaba por esa razón pienso que no hablaba solo con Gabriel él estaba allí cuando tomamos elementos de la realidad y lo fusionamos con la magia. El mito nos atrapa. Y nuestra narración se hace creíble. Esto lo prueba la pregunta de una lectora. Sí, sí. Una lectora me preguntó si yo había conocido a, a Octavio Hernández. Este fue en la en 1918. Imposible, ¿verdad? En uno de los viajes al pasado... En travesías manchas escogí la fecha del 5 de mayo de 1914 para rendirle homenaje a los héroes del porvenir, hombres heroicos que perdieron la vida en rendimiento de su bebé. En otras ocasiones viajamos al, viajamos al futuro y traté de vislumbrar con optimismo el Panamá del Mañana con grandes avances. No,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 para darse permiso para disfrutar de los pueblos. En Travesías Mágicas, Gabriel nos muestra la fascinación que encontramos cuando somos capaces de percibir lo invisible. Gabriel es que pequeño sabio que nos enseña a mirar con nosotros por el corazón, que es posible aprender a vivir y a trabajar desde sus fibras más íntimas que es donde radica la fuente del amor incondicional, travesía No cabe duda que uno de mis personajes inolvidables que es la vida, Ese niño de cinco años, con esa alegría que hace que la convivencia con él sea una fiesta. Ese niño amoroso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 Y recuperar su niño interior para sentarse en el suelo a jugar con su adorado solino Raulito. Esa tía que cuando lo ve solito hace viaje al pasado y al futuro. Raulito siempre decía que le hubiera gustado mucho conocer a su abuelo porque él veía en el álbum y él decía, ¿en qué charla? Esta es Rosa, porque era de esos niños que no dice mi abuelo, mi abuelo, mi papá, mi tía, mi niño. Era esos niños, pero buena con una falta de respeto. Era ese acercamiento con ese gran amor que sentía. Ese niño que en su mirada se creaba un mundo lleno de fantasía. Su tía le dijo: Puedes crear un amigo imaginario para que no esté solito.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 Que la existencia recobre todos los colores, los colores de la alegría. El otro personaje es la Diamén, que soy yo. Él me pide que le haga de regalo un libro con Delfia, el artista. Y es ese personaje capaz de deshacerse de esos patrones rígidos que gobiernan la existencia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 Y Memi lo acompaña en todos esos viajes. Porque lo hacía en compañía de Gabrielito, ese niño imaginario que viene siendo como el terapeuta de toda la familia, porque va viajando en todas las situaciones donde la familia tenía un dolor de superar. Es una novela, es una travesía maravillosa, una travesía mágica que nos va a llenar